Bienvenidos a este, a este video en el que voy a, a hacer una introducción al, al tema de, de trabajo con Revit y las masas. Eh, también, pues, vamos a hablar un poquito de, de cómo funciona esa estructura, digamos, jerárquica de los elementos. Y, y bueno, este contenido no sé cómo lo organizo para la parte de, de su vida, porque, pues, estoy. Este contenido va a ser, digamos, más. Eh, puede ser, digamos, la primera parte. De, eh, la primera parte digamos básica o, o básica no digamos como introductoria del del, del, del, del de, de los de la información pues que voy a dar acá <coughs> en el en, en, y, la, y digamos la, la la los archivos completos pues con su con su como es como con su con sus elementos trabajados aquí en Revit, porque estamos acá en Revit 2017 porque este... este, estos digamos, estos webinars o estos estos videos donde voy a explicar digamos el trabajo con Revit y... y, y, y cómo implementarlo pues va a estar digamos complementado con la parte de, de Patreon en principio lo estoy haciendo en español pero pues tengo que hacerlo en inglés eh, para la gente pues de que pues, más que todo es digamos la plataforma de Patreon está enfocada pues, a, la, a la gente de habla inglesa ¿no? entonces pues digamos este primer video, este primer curso o curso no sé cómo llamarlo, no, no, no es un curso porque pues va a ser digamos como más bien como eh, una, asesoría, una asesoría digamos técnica de lo que se puede realizar y pues la idea no es formarlo como un curso sino, sino que sino que más bien la gente puede ir aprendiendo como, como lo que se puede realizar y, y según pues su nivel no porque es que video, vemos muchos videos en YouTube y hay mucha información pero pues eh, ya depende cada uno qué nivel de, de desarrollo tenga nivel de, pues, de trabajo con Revit y que también pues hay otras plataformas ¿no? como Blender también esa eso va a ser la segunda pues digamos eh, lo que se va a enfocar en eh, mi Patreon que va a ser pues Photoshop, Blender y Revit, pero pues eh, en un principio lo estoy trabajando con Revit eh, esperando a ver cómo, cómo va funcionando ¿no? pero pero como digo los eh, estos estos videos digamos pueden estar disponibles así eh, digamos en solo pues para Patreon, pero pero pues no sé qué tanto, sí, o sea, no sé qué tanto cómo vaya a funcionar, pues, pues depende de la gente y todo, entonces eh, estos elementos, este, bueno hablemos un poco de esta, de esta granja que parece una granja, pues es como un, un binder, yo le puse binder, pues es como un, eh, ahorita está muy de moda este tipo de proyectos como, como estilo granja y aquí pues lo único que yo le ya le digamos, algunas opciones acá para que no se vea tan feo pero es lo que más o menos puede hacer revit ¿no? o sea de todas maneras si yo le saco un render así básico en medio se demora por ahí unos 8 o 10 segundos vamos a ver bueno depende de su máquina ya tiene algunos materiales y pues eh, pero como digo este primer enfoque es para para hacer, digamos, la cómo se puede trabajar un proyecto en visualización, digamos, con masas, porque pues tenemos varias formas de hacerlo. Digamos, podemos hacer una masa aquí, una masa conceptual, que esa va a ser, digamos, la segunda parte de de del contenido enfocado para Patreon y esta va a ser la primera parte. Entonces, así haciéndolo como si fuera una masa, pues nos genera otro archivo aparte y pues lo insertamos acá, pero también podemos hacerlo como lo estoy haciendo yo acá que es eh, también pues como masa, pero masa en sitio ¿no? entonces en sitio pues podemos hacer la forma el edificio, digamos esta estructura triangular también nos dice que se puede hacer los, los pisos o sea digamos que pueda tener los pisos, si son varios pisos no aquí son como dos, un solo piso y este que se ve azul es un piso normal, un floor porque pues digamos que lo que yo aconsejo es que o yo lo digamos lo trabajo así podemos hacer eh, lo que se nos complique o <coughs> lo que queramos hacer, no que se nos complique sino lo que digamos queramos hacer, digamos esquemáticamente pues lo hacemos como una masa ¿no? entonces pues acá en quien en componente le damos in place más y, y ok, y, lo, y la categoría y lo creamos y, lo, y digamos los componentes, pues los componentes funcionan más en RAID como, como si fueran ahí, dice, modelar en sitio Pues es como para hacer elementos que van a quedar solo en este proyecto Y que digamos como este podría ser un elemento en sitio, pero yo lo hice también pues como una familia Esto también va a estar disponible para los que trabajen con Patreon Y, y es una familia, esta es una familia de una, un elemento de hoguera, pues una hoguera eh, como para hacer como una fogata una reunión y, y ahí está afuera, ¿no? no tenemos contexto porque pues este proyecto lo estoy, digamos eh, hasta ahora ya vamos a empezar con, pues, con el trabajo de, de, de explicar como una introducción de lo que se va a hacer y, y después ya lo podemos enfocar a, a hacer como unas visualizaciones así como esta bueno, eh, aquí está muy básico aquí nada más tengo la este contenido que ya está también disponible para que lo visualicen, digamos como que es hasta ahora estoy arrancando entonces aquí ya tenemos el montaje, porque esta es la segunda parte, digamos ya cuando tengamos un edificio más o menos así como este que tengo acá pero pues digamos sin materiales ni nada, o sea, acá solo tiene los materiales que están reflejados y, y, y, y montarlo en en, en una, parta, una plataforma de visualización, en este caso es la de Epic Games el Twin también se podría en un Real Engine, pero eso sería otro curso, porque pues es, es un tema diferente. O sea, digamos es el mismo tema, pero pues es comple es diferente la complejidad y, y pues, digamos, en la parte inicial se puede trabajar con, con Epic, que además es gratis. Eh, y, y pues también por eso, porque digamos, Autodex, digamos, como no es gratis, pues, entonces no, pues complica mucho a la gente que pueda trabajar, por eso es mejor trabajar en Revit, en Blender pero exacto, esa es una gran comparación de la que puedo ir a hacer después porque estos elementos en Blender son mucho más fáciles de realizar y de mejor calidad pero de todas maneras el contenido que tenemos aquí para Revit o sea, nos, digamos yo puedo aquí hacer muchas cosas que, que no puedo hacer en Blender en la parte gráfica y, y de pronto esa es la gran ventaja que tiene el software de Autodex, ¿no? Eh, y también el tema de, de estructuras y frames O sea, los que son todo lo que es estructura Y poder pasarlo digamos a otras plataformas de Autodesk o, o hacer análisis estructural Que también ese, ese es un, otro contenido que ya tengo ahí Para mostrar eh, Vamos a ver si lo tengo aquí rápido eh, Esto creo que es proyecto 1 No mm, para, Porque digamos, podemos mostrar otro proyecto pues, para que no se vea eh, para que vean como que en qué se puede enfocar ¿sí? aquí también tengo eso ahorita lo miramos mm, Wuben, ah, este Wuben, no, Wuben, eh, creo que es este Wuben eh, este tipo de elementos que es un proyecto que este proyecto se va a construir en Japón en, en bueno en Oriente no estoy seguro bien si es en Japón en en, en Monte Fuji no sé si es Monte Fuji es en Japón creo que sí eh, es un proyecto que que está pues en digamos que hasta ahora está iniciando porque pues es como la fase inicial del de proyecto no hay como la base conceptual y, y, y digamos pues acá yo tengo ya pues configurado ciertas cosas en Revit que eso también pues, pues se va a trabajar también y va a estar disponible para las, para las personas que se suscriban o que eh, estén pues con Patreon como digo este contenido va a ser enfocado para Patreon y y acá pues lo que podemos ver pues primero eh, eh, aquí bueno aquí tenemos la otra opción que es la opción 2 donde ya aquí si sí nos sale como sería la estructura de lo que va a quedar digamos lo que van a proyectar porque pues si sí, el edificio ya está para construir o sea digamos ya digamos tiene tu diseño básico de su o sea hicieron digamos en los proyectos de arquitectura existe una cosa que que es el, el, pues, las etapas de diseño y pues en, en esta en esta, en esta etapa pues ya hicieron como la base conceptual y, y, y ya dejamos, dejaron ciertas cosas de del plan digamos general de lo que van a hacer para la Waving City, Wave in City en, en el monte Fuji pues en Japón. creo que es en Japón, no estoy seguro pero este es más o menos el, el concepto ¿no? de lo que tienen es un, es un, este proyecto es de Angels, es de entonces pues ya ustedes pues, se imaginan eh, más o menos la arquitectura de él, ¿no? aunque yo no soy muy creyente de, de, de su arquitectura, empezando porque pues digamos es eh, estructuralmente eso es terrible, ahí no lo muestra porque pues al hacer ese tipo de elementos curvos para la estructura pues es, no es bueno, o sea, no, no funcionan bien estructuralmente. Eh, y aquí en el main model si no sale pues como sería lo lógico aunque igual pues es una masa gigantesca porque este proyecto son son básicamente estas tres ondas esas tres amebas yo las llamo y con unos vacíos para que se ilumine y bueno eso es todo o sea eso tampoco es o sea estos proyectos no son complejos yo creo que es, no sé qué tanto tiempo se demora para diseñar esos elementos pero pues ahí está, ¿no? Y ya, y ya se va a construir porque digamos, este proyecto se va a construir ya o sea, ya está para construir o salió la noticia pues de, de ya va a iniciar digamos su etapa de licitación licitación no, sino su consolidación para poderlo adjudicar y que lo construya la firma de ellos o alguna firma subsidiaria de Benio Rengels yo lo digo porque igual pues eso ya es noticia pública, ¿no? de todas maneras eh... Ese, este este digamos es, podría ser la segunda parte porque pues ya aquí tiene una configuración pues para que si ustedes ven yo no lo puedo seleccionar ni nada por las opciones de diseño entonces eso eso digamos hay que aprenderlo a trabajar pero pero depende mucho el, el, digamos la etapa en la que estemos de diseño porque pues estos elementos así de fuertes bueno no sé ya se pueden trabajar y, y que bueno y que aparte en, el, en la opción 2 digamos acá es lo que ya, es lo que ya pues más eh, pues trabajar el, el tema de los elementos estructurales y, y los story fonts que son estos que están acá esos vidrios y cómo pues pueden funcionar ¿no? o sea cómo pueden funcionar en el en el, en el proyecto esa sería una segunda parte y, y, y no, o sea volviendo aquí a, la, a nuestra casita normal estos ejemplos van a servir mucho, es como para, bueno, en la parte inicial van a servir mucho, pero sirven también como para mostrar, digamos, la capacidad de lo que podemos ir realizando, y también, pues, con respecto al render, porque, pues, digamos que uno al final necesita generar esa, esa información, porque digamos eso es lo que queda, porque digamos si nosotros no vamos a construir este elemento ya, pues, necesitamos es tener algunas hojas, algunas aquí en hojas. Ahí no tengo ninguna pero si hiciera si alguna bueno inclusive podemos hacer una cerométrica a ver de que sale auto de éxito pero bueno por, sobre todo para ir configurando no pero pero si nosotros aquí vemos ya un, una visualización más o menos de lo que de lo que puede ir quedando inclusive la podemos ir guardando y la podemos ir actualizando entonces eso es lo que yo voy a ir haciendo pues con el proyecto y yo como le configuré aquí, digamos, la iluminación básica y eso, pero ese fondo atrás, pues, es el que viene de Revit. Ese lo podemos ir guardando aquí como vista, digamos, eh, sí, 3DB1, por ejemplo. Y lo guardamos. Y ya, pues, ya queda listo ahí. Eh, y podemos ir, digamos, ir avanzando porque, pues, aquí hay bastante cosa, digamos, aquí hay bastante tela para cortar. Si, digamos, uno quisiera hacer, pero no. O sea, si uno quisiera hacer como un paso a paso, un tutorial, pues, se puede hacer pero no es lo que yo lo voy a enfocar para pues con el tema de Patreon sino más bien como como el tema de, de dudas de cómo puede ir enfrentando ciertas cosas del diseño y cómo las puede ir visualizando así pues acá digamos no tiene nada del otro mundo porque pues no se le ha hecho mayor cosa pero si uno ya empieza pues a meterle más detalle y hacer como los materiales y después pasarlo digamos a temas de, de Unreal o de, de Twinmotion pues ya el proyecto empieza a coger forma y se empieza a ver, digamos, una visualización decente, pues bien. O sea, no, sin decir que estas de Revit no son decentes, porque son visualizaciones bien, o sea, apenas para lo que estamos haciendo y, no, y pues funciona. Son, son visualizaciones que están muy bien para que, pues para el, Aquí está en medio, pero esto se puede editar y, y, y funciona muy bien, o sea, se puede trabajar digamos inclusive esta hasta la puedo guardar, porque es una 3D View, por ejemplo una 3D View 2 porque si digamos está bien, o sea no es básica, pues digamos no tiene tanto detalle en materiales y esto, pero pero si sí funciona y pues digamos ese es el tema que se va a tratar digamos generalmente como a grosso modo, también pues que aquí ya digamos por eso empecé digamos a hacer ya como una configuración ya del video porque como a dejar sentado porque ya aquí el proyecto se nos empieza a complicar digamos cuando ya nosotros hicimos este tema de frames hicimos estas losas, hicimos este, estos volúmenes como masas también los podíamos hacer como les digo importando a otro archivo pero pues también también podríamos esto haberlo importado desde un de otro elemento o traerlo de, otro, de otros programas también que es válido y pues aquí digamos ya empezar a trabajarle porque pues digamos estos elementos aquí como no son BIM, o sea, son elementos que nos funcionan como visualización y es la primera parte. Entonces digamos este será un primer archivo que podremos ir generando pues como un esquema básico, un esquema de colores y hasta dónde podemos ir llegando. Pero ya cuando nosotros queremos hacer como que esto funcione como un roof, que esto sí realmente sea un muro, que esto sea un frame, pues un, una cortina. Eso es, ese tema en Revit es bastante complicado y largo, pero depende de, de, de qué aceptación tenga, pues lo voy a seguir haciendo, digamos, con, eh, con mayor detalle, porque igual, digamos, este proyecto acá, no sé, Revit no nos permite ver aquí cuánto tiempo lleva de trabajo, pero son más de unas 10 horas, porque pues he estado visualizando cómo son las cosas, cómo es el proyecto, cómo se puede ir trabajando ciertos elementos acá como se le o sea, digamos que lo, lo, lo, ya lo tengo yo dominado pero, pero cuando digamos proyectos que son basados en elementos constructivos pues la cosa no es tan sencilla ¿sí? digamos, cuando queremos hacer digamos, un elemento de esquema básico en SketchUp pues lo hacemos rápido, esto digamos, en SketchUp se demora por ahí 5 minutos en hacer este, este edificio inclusive también he pensado en hacer una comparativa con eso y porque sí verdad o sea en cinco minutos tenemos este, este modelo en SketchUp o en, por ahí en ocho minutos eh, y con la visualización más o menos parecida inclusive la podemos traer acá y compararla o sea igual pero esa es la versatilidad la versatilidad de lo que de lo que según el esquema de que trabajo que tú tengas digamos por eso quiero como recibir información acerca de qué qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren acerca de estos programas digamos acerca de, de, de, de qué se requiere o qué es lo que digamos necesita para, para pues para todo el tema de Patreon sí, para no estar digamos, para no hacer cosas de pronto que no les parezcan útiles, porque pues yo tengo el conocimiento avanzado, soy certificado digamos en la parte de Autodesk de Professional User y, y ya pues he también tenido pues la oportunidad para hacer es, es digamos ¿Cómo se llama? Sí, tutorías de instructores de, de Autodesk, pues. Eh, entonces eso me permite pues tener ya la como la, la forma de cómo, cómo trabaja bien el software y cómo y, y digamos la experiencia que he tenido pues para poderlo hacer, digamos para poder hacer la eh, configuración total de lo que es un elemento de un proyecto de arquitectura. Entonces pues bueno aquí sí, o sea eso es lo que podría digamos, decir básicamente eh, en un esquema de proyecto así preliminar como este, pero digamos lo que digo ya la segunda parte podría ser digamos, convertir estos elementos o convertirnos, sino pues dibujar y trazar estos elementos constructivos con todo el detalle pues que sea necesario. Y, y digamos por ejemplo, si fuera digamos un ejemplo básico sería pues ya empezar a hacer esto, ¿no? A hacer eh, hacer el wall by face porque pues ya para eso hicimos todos estos elementos de una forma pues con medidas si vamos si yo le doy ahí pues ya le empieza a generar esos elementos así como un muro si yo lo muevo pues ya ahí ya es un muro completamente pues de la parte arquitectónica es un muro genérico pero lo puedo transformar en un interior o en esta partición o en los pues los muros que tengamos configurados igual eh, es bueno tener plantillas con, las, con los elementos ya creados Pero pues igual siempre vamos a necesitar más O sea, yo creo que la información que tenemos en Revit Siempre va a ser más grande y más grande es como una bola de nieve Porque pues siempre necesitamos nuevas cosas eh, Digamos, eh, más efectivas y mejor digamos mejor calidad Para poder, digamos, pasarlos a, a aquí Y que el muro pues se nos vea bien Y no se nos vea pues esos colores que es, no, O sea, son colores planos porque pues no tiene ningún material y para cuando ya queremos mapear todo esto y generar pues un proyecto de visualización completa pues también necesitamos una máquina buena digamos esos son requisitos básicos de lo que de lo que se necesita para poder iniciar el el, el no sé la asesoría, el tema, virtual, el tema virtual que pues se va a trabajar así virtualmente y pues también lo voy a trabajar con correo electrónico y pues con estas videoconferencias que que pueden ir quedando pues para que ustedes sepan de qué se trata y y cómo funciona entonces eso es lo que quería decir digamos por esta primera parte bueno eh, muchas gracias y, y de todas maneras quedo atento pues para las sugerencias o que es por eso vuelvo y pregunto lo mismo de qué es lo que realmente se necesita para poder tener como idea de lo que se de lo que realmente necesita y, y y si es en el tema de diseño, si es en el tema estructural, si es en el tema de instalaciones, en el tema MEP, en el tema Blender yo tengo ya el conocimiento para poder hacer este tipo de, de cosas y lo puedo pues, compartir con ustedes bueno, gracias